El cadáver de un caballo en estado de descomposición preocupa a los residentes del sector Los Rieles, que este viernes denunciaron que lleva en ese lugar tres días, provocando olores fétidos. Las autoridades competentes no han hecho nada. Bueno, la situación es que queremos que no resuelvan problemas con ese caballo, porque eso va a afectar a la comunidad entera aquí. Ese caballo se pudre ahí ese, eso va a afectar hasta allá, hasta ese Y hemos llamado ya a todos los medios de que pueden resolver y no quieren resolver ¿No el problema. Ese caballo tiene tres días. Caballo llegó antes de ayer a las 2 de la tarde, llegó herido ahí. Ntn. Robinson Polanco.